Hoy en día, muchas familias de nuestro país están viviendo en hogares cada vez más alejados de la ciudad. Para trabajar, estas familias deben trasladarse a diario. Las escuelas y los puestos de salud quedan a cierta distancia. Muchas veces no tienen servicios básicos de calidad o la cobertura es insuficiente. Esto significa pérdida de recursos, de oportunidades, de tiempo. En Hábitat para la Humanidad queremos que cada persona cumpla el derecho que tiene a la ciudad. Es decir, que cada persona pueda vivir, utilizar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de la ciudad. Y que nuestras ciudades sean espacios seguros, inclusivos, sostenibles y democráticos. Estamos camino a cumplir 25 años en Paraguay. Nosotros siempre estamos buscando aliados para dar impulso al desarrollo urbano sostenible del país. Es por esto que decidimos innovar en proyectos de vivienda en altura y en conjuntos habitacionales. Queremos multiplicar oportunidades para que las familias accedan a viviendas adecuadas, asequibles en la ciudad. Mi Habitat 1 es un proyecto que realizamos en alianza con el sector privado. CCI es una empresa experta en la construcción de edificios. Este proyecto consiste en un edificio de departamentos ubicado en la ciudad de Luque, en un predio de más de 2.500 metros cuadrados. Se construirán dos torres de cuatro pisos cada una, con departamentos de dos y tres dormitorios y con acceso a todos los servicios básicos. También estamos iniciando el diseño de otros proyectos de viviendas en altura y conjuntos habitacionales, impulsados por el equipo técnico de hábitat estos serán construidos en la zona de Cañada San Rafael a 5 minutos del Centro de Luque, garantizando el derecho a la ciudad a más de 250 personas. Para encontrar oportunidades y soluciones para la vivienda necesitamos trabajar juntos. Las alianzas amplían el acceso a un hogar donde cada persona se hace responsable de sí mismo y construye su futuro en una ciudad libre de discriminación, inclusiva, igualitaria y con participación ciudadana. Camino a nuestros 25 años en Paraguay, trabajamos con aliados, redes y coaliciones, innovando juntos para el acceso a la vivienda y al derecho a la ciudad.